Hola, buenos días mis Curlis. Eh, voy a hacer este video un poco eh, tarde, eh, así por eso es un poquito oscuro, ¿vale? Porque son casi las 6 de, la de la tarde en, en Malabo, porque quiero enseñaros el peinado africano que me he hecho, que me encanta. Me he hecho unas trenzas africanas de hilo, ¿veis? si sí, están estas como wrap, que le quise envolver el pelo pe en hilo, y en este caso me he puesto una lana para envolverla, mirad qué bonitas Si sí, quería que lo vierais eh, ya os enseñaré otro día cuando pueda como se hace pero quería que vierais esta artesanía que es una pasada o sea como me lo ha recogido por atrás así quería que lo vierais como los llevo ahora están recién hechos pero cuando ya lleven más tiempo se van a ver más bonitas todavía vale porque el pelo ya se levantará un poquito y así tendrá como más volumen vale, así quería enseñároslo y nada, por eso el look este que llevo. Así que espero que os guste. Y este es un video muy, muy cortito. Eh, quería decirles que voy subiendo los videos poco a poco. Algunos son del verano, otros de ahora. Y voy subiendo los poco a poco. Nada, pues que os quiero, si Curly Mangue. Eh, comprar mis productos, las tazas, camisetas. Después que tenéis que ir directamente a, a Curly Mangue o a Zale. Lo que voy a estar haciendo es poniendo en los videos las direcciones de los sitios para que podáis ver directamente. Por ejemplo, los libros de Amazon para que los podáis comprar directamente. ¿De acuerdo? Así que un saludo desde Curlemangue, os quiero ser felices y nada, y recordar que este es un canal con cuerpo, alma, cabello y, y no sé, y mucha, mucho empoderamiento en la mujer. Besito y chao. Voy a hacer unas fotos y así puedo publicar también en mi blog eh, las fotos de este super trabajo. Nunca había llevado unas trenzas así de hilo. Pero la verdad es que estoy muy contenta. Vale, a ver cómo duermo esta noche. Hasta luego. Chao.